...de Valerza ¿eh? y le damos la bienvenida a Belén Sosa-Talima... ...de SAS Créditos, ¿eh? de la familia de Valerza ...hoy para hablar de algo bastante interesante... ...cómo salir de las deudas justo en esta situación... ...que estamos viviendo, eh, tanta inestabilidad económica... ...en nuestro país, bueno, vamos a hablar de eso con Belén. Belú, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Nico? Buen día. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Belú, ¿cómo vos... hago para salir de las deudas? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, En estar este momento... Sí. Bueno, a ver, lo fundamental que tenemos que hacer, y esto eh, ya lo habíamos hablado en su momento, me parece que está bueno siempre hacer un, un repaso de todos estos temas, es, tengo que organizarme. Sí. ¿Sí? Tengo que estar consciente de qué deudas tengo. Porque no. en, en principio, ¿qué pasa? Uno empieza a entrar en deudas, y lo veo todo el tiempo, sí. empiezan a entrar en deudas y empieza a no querer saber qué deben. No quieren saber. Tal cual. Tal cual. No es, es como ver, que es... intenta decir, bueno, a ver, me compré el lavarropa, me compré esto, bueno, voy a obviarlo a lo del lavarropa, o sea como, Es como que comienzas a olvidarte como para no, ¿viste? Porque comienzas a hacer número, número, número, y así, si te, te faltó sueldo, digamos. Claro, entonces, mejor no, no quiero ni ver el resumen claro. de la tarjeta. Y te van decir, no ni quiero. Ni me hable de la tarjeta. No, no, ni no, me... no, ni. Mala palabra al... El... Bueno y ahí es donde empiezan todos estos problemas Porque uno al no estar consciente del sí. monto que debe Tampoco puede eh, planificar a futuro Más allá de que este mes o el mes que viene No haya no haya podido organizarme, me haya salido un imprevisto sí. Y todo ese tipo de cosas eh, Si yo no estoy consciente de qué es lo que estoy debiendo Cuánto estoy debiendo, dónde estoy debiendo uh -huh. Entonces este, mucho menos voy a poder hacerlo a futuro pero no sé. es, es un buen ejercicio hablando de esto Sentarse y decir, bueno, a ver tengo Me faltan tantas cuotas para el crédito que saqué Por ejemplo, eh, no sé Tengo que pagar tanto de tarjeta sí. digo, Y ir, ir escribiéndolo Eso yo lo, yo lo hago Ajá. Todos claro, los meses, mira, eh, Pero eso lo hacía mi abuela eso. O sea, no, yo digo, es hago. un buen ejercicio Es un ejercicio fantástico En algún momento me acuerdo que no me acuerdo Si Pablo Diego habló de los gastos hormiga Que sí. también son gastos Ajá. que eh, A ver eh, no no las planificas, pero están todos los meses, uh -huh. están todo el tiempo. Entonces uno lo que tiene que hacer es anotar. A ver, anotemos, hagamos nuestro propio presupuesto, manejemos nuestra vida como nuestra empresa y manejemos... Eh, a ver, tengo que pagar tanto de tarjeta, a, a este mes, al mes que viene, para poder ir sabiendo cómo vas a ir manejándote y todo eso. Bueno, pero eso eh, ya cuando está la deuda, cuando la deuda ya está encima tuyo... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar conscientes y empezar a elegir. Primero haces ese cargo, ya de, de, de, del vamos Hacerse ese cargo. Vamos, vamos a hacer una, a anotar cuánto tenemos de deuda, sí. cuánto tenemos que pagar, dónde tenemos que pagar y empezamos a tomar ciertas decisiones. Hay un efecto bola de nieve que le dicen que es empezar por la deuda más pequeña e ir eh, cancelando deudas más pequeñas a la más grande. Ah, está bueno. ¿Sí? O sea, ir de a poquito y... Claro, de menor a mayor, digamos. Exacto. Uh -huh. Después, eh, otra forma es la refinanciación de todas las deudas, si todas son grandes, por ahí este, las refinanciaciones también son importantes. La unificación de todas las deudas, que lo, lo hablamos en un momento, cancelar, Todas las deudas y hacerse de una sola deuda para pagar uh -huh. eh, también es, eh, es una muy buena opción. Obviamente depende de la situación de cada uno, ¿no? Claro. De qué tan tus posibilidades esté hacer cualquiera de esas. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que, que, que ir viendo. Esa es la manera de salir de las deudas. Uh -huh. Una vez que sales de las deudas, eh, organizarte para que no te vuelva a pasar. Y claro. ahí es donde hablamos de anotar, de hacer nuestro presupuesto y todo eso. Pero bueno, la manera de salir las deudas está principalmente en el hacerse cargo. Bien. De ahí en adelante tenés uh -huh. estos tres métodos que por ahí son los más eh, efectivos, ¿no? El efecto bola de nieve, las refinanciaciones Bien. y lo que es el, eh, uh -huh. la cancelación o unificación de Bien. todo. Eh, Belu, y también en algún momento lo, lo charlamos de... Tener un fondo, ¿no? Porque si surge, obviamente si sí es que se puede, ¿no? En el mes dejas algo en ese fondo de, de precaución por las dudas, que si se me rompe la barropa, se me rompe el auto, o si tengo que gastarlo para algo, no meternos en deudas y sí gastarlo de ahí, ¿no? Hay un fondo de emergencia, ¿Un fondo sí, de en emergencia? algún momento Está, no, que... No me acordaba de la palabra, sí. <ríe> Hay un fondo de emergencia donde yo siempre les hablé de que tenemos que separar uh -huh. lo que nosotros ganamos. Eh... Habíamos hablado de un 50, 30, 20, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. sí. Eh, el 50% de tu sueldo es para el día a día, eh, el para, más que nada para, el, para la cancelación de, cuot de uh -huh. cuotas que ya están pactadas, el 30% para tus gastos diarios. Gastos personales, sí. Y ese 20%, si es posible que puede variar entre un 10 y un 20%, uh -huh. va a ese fondo, fondo de emergencia. De emergencia. Eso uh -huh. es lo, lo esencial como para poder... Obviamente, si no estás en tu posibilidad de poner ese 20% hoy, empezá por un 5, por un 10. Claro, de empezar... a poquito, de a poquito, con Exacto. esta bola de nieve, como vos decías, de a poquito, de menor a mayor, y tener ese fondo de emergencia por las dudas, eh, ante cualquier imprevisto que pueda llegar a surgir. Belu, la gente que quiere comunicarse con ustedes, hacerle alguna consulta, ¿dónde están las oficinas de esas créditos? Necochea 469, local 1, en la calle San Martín, en Perico, que ya uh -huh. está abierto al público. Estamos dando préstamos personales a todos los empleados en actividad. Así que los esperamos por la oficina, en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp. Ahí está. Gracias, Belu, por haber venido. Eh. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Eh, se pueden cancelar las deudas. De a poquito hay que hacerse cargo el primero. Y después, de a poquito, de a poquito, se pueden cancelar las, las deudas. ¿Ocho de la mañana?